Esas nuevas músicas que a veces escucho, que llegan a la radio del auto mientras viajo, son canciones que parecen del pasado futuro, y me vuelve loco ver y estar en el presente oscuro. Esas nuevas músicas que a veces no tienen final, que llegan sin que las esperen, que te meten en una continua confusión descontinua, y te enloquecen matando a veces tus armonías. No es bueno ser joven y viejo a la vez, pero a veces el mundo está del revés. Existe una música muy hecha para la juventud, existe otra música que te ayuda en la vejez. Te despiertas y mientras te aseas Escuchas la radio, cambias de programa La música es violenta Sientes como tu alma se revoluciona para mal Y comienzas a buscar y a buscar tu emisora Comienzas a buscar tu emisora Y al final por fin encuentras música creadora Esa música es la que te calma el ánimo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 te ayuda en la vejez. Que te ayuda en la vejez. Que te ayuda en la vejez. Existe esa música. Ya no creo que existe. Solo tienes que esperar y buscarla. Y sobre todo encontrarla, claro. Y entonces será feliz